¿Por qué es tan importante la experiencia del cliente a la hora de generar fidelidad sobre una marca? Esa pregunta es para William Pimentel, nuestro invitado de Freshworks. Bienvenido, William. Y bueno, ¿qué nos responderías? Uh, Juan, gracias por la oportunidad. Bueno, eh, en, en, en la, la visión de Freshworks, eh, creo que la construcción de la fidelidad del, del cliente pasa por, por tres puntos básicos. Primero, es construir la relación con el cliente, la experiencia de, de compras. ¿Cierto? Experiencia de uso de la solución, que tiene que ser muy sencillo La segunda experiencia la marca, la reducción de costo de adquisición de nuevos clientes, porque la continuidad de negocio es súper importante por, por toda la construcción de la marca. Y el tercero, la parte de, de la construcción de la relación con cliente a través de, un, de una experiencia y de la relación con las plataformas que, que, que consumen los clientes en el mercado. ¿Cómo lograr esa fidelidad y esa experiencia del cliente que sea memorable más allá de la unicanalidad, multicanalidad y demás términos? Eh, bueno, uh, primero, la, la, la utilización de la solución es uh, mucho más sencilla, ¿no? O sea, hay que tener una solución que, que sea sencilla de, de usar y sencilla de consumir, ¿no? La segunda es, es un, uh, una atención completa a las personas, al proceso, a las herramientas de negocio, la construcción. De la experiencia la solución con el cliente y por último yo creo que el punto de contacto único a través de múltiples canales de llegada al cliente básicamente los tres juan qué papel juega william la tecnología para generar esa experiencia de cliente que sea memorable uh, hoy hoy uh, poco las encuestas el mercado que hemos uh, construido e, e, e, e comprado en freshworks Uh, 70% de los, los compradores online prefieren tener uno canal de, de, de comunicación con las compañías a través de múltiples plataformas. ¿no? Entonces, la, la solución, la tecnología, tiene un proceso en personas, un, un impacto en personas, un impacto en, en procesos y e impacto en la tecnología que se usa para llegar a múltiples clientes. ¿no? Hoy, uh, 66% de los clientes usan la plataforma de teléfono celular, el móvil para comprar online, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el uso de la plataforma a través de un, por ejemplo, de un, de un celular, a través de múltiples canales de construcción de comunicación es súper importante. Y la, la parte de mensajería se transformó en 50% del negocio. O sea, los, los consumidores no, no quieren más llamar a un, un call center, no quieren llamar más a, a un centro de, de atención al cliente, Es toda la interacción con las plataformas de comunicación por mensajería. ¿Cuáles serían esos desafíos que enfrentan las marcas que quieren fortalecer esa buena experiencia de cliente? Uh, la primera, uh, Juan, es, es mantener una experiencia uh, sencilla, simples de comunicación de a comunicación usuario. no, uh, A través de, de, de canales de WhatsApp, de texto, de voz, de chat. O sea, hay múltiples formas de llegar a un cliente o el cliente llega a la compañía, pero la interacción, la experiencia del usuario, la plataforma, hay que ser sencilla, ¿no? La segunda es cómo las compañías están construyendo la relación con un cliente ya que se existe un cliente existente en la, en la plataforma de consumo, ¿no? Es mucho más uh, fácil la compañía mantener un cliente, ¿no? Satisfecho, de, de diversas maneras, que adquirir un cliente nuevo porque el costo de adquisición es tremendo, ¿no? Y el tercero Creo que mantener un punto único de contacto con ese cliente, ¿no? con respuestas, con, con uh, llamadas, con, con comunicaciones de, en dos direcciones, es súper importante para, para, para las compañías de solución de, de la plataforma de Customer Experience de hoy. William, danos algunos ejemplos de diseño de experiencias de cliente que tú consideres que son muy buenas. Uh, bueno, tenemos el caso de Freshworks, tenemos... Uh, más de, de miles de clientes de Latinoamérica, no en Brasil, en México, Colombia, uh, por toda Colombia, en, en Argentina, pero o sea, toda Latinoamérica. Yo creo que la parte de... de hay, hay, hay implementaciones y clientes por todas las plataformas, pero yo creo que las, las compañías aéreas, por ejemplo, uh, es un ejemplo de cómo podemos, a través de mensaje de texto o de WhatsApp o... o de interacciones que no sean llamadas de, de voz, cómo podemos adquirir productos, servicios, o uh, arreglar problemas que tenemos de, de experiencia con clientes, de servicio a clientes, es el primero. El segundo, la parte de, de seguros. ¿no? Tenemos uh, compañías de seguros que podemos también hacer toda la interacción de, de, de los, los, uh, los reclamos de seguros ¿no? uh, en diversas formas, a través de la plataforma de Freshworks. Y por último, la parte de educación, ¿no? eh, eh, universidades, escuelas que tenemos implementados con, con, con diversas formas de comunicación, uh, uh, de nuevo, usando plataformas de Freshworks de, de interacción con clientes, y son casos de, de suceso que tenemos de mantener el cliente eh, leal, uh, ampliar la, la experiencia con clientes ¿no? a través de un punto único de contacto, experiencia segura uh, y sencilla al cliente final. William, muchísimas gracias por aceptar la invitación estar acá con nosotros en nuestro programa de televisión. Gracias Juan por la invitación, un gusto hablar con ustedes y uh, por favor eh, uh, vamos a mantener contacto y Freshworks para ayudar a ustedes en el mercado. Gracias por todo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente.